Esta noche les contaré la historia de una criatura totalmente desconocida Una bestia que causó tantas muertes que incluso se le recuerda con una estatua en Francia Esta es la historia de la bestia de Jeva Yo soy Melissa Ey. comencemos La siguiente historia es de otra realidad No es falsa, ni tampoco verdadera Solo es parte del mundo alterno de. Bienvenido. Cuenta la leyenda que en las noches más oscuras en los bosques de Francia acecha una criatura que caza humanos. Todo comenzó en 1764, al sur de Francia, cuando una pastora se encontraba cuidando de su ganado. Todo parecía tranquilo, como cualquier otro día, pero algo en el ambiente se tornó extraño. Había algo incluso en los animales, parecía que tenían miedo. La pastora empezó a respirar miedo. Hasta el viento empezó a correr distinto, y la pastora Sentía cada vez más cerca de ella la presencia de algo, o de alguien. Segundos después estaba frente a ella, un animal que jamás antes había visto, y que además tenía un tamaño como ningún otro. No lo pudo ver a detalle por mucho tiempo, pues este animal se abalanzó sobre ella, y la empezó a atacar. La pastora luchaba con todas sus fuerzas para que la bestia no la mordiera, y la bestia no paraba. Arrancó sus ropas hasta que los bueyes de ella se acercaron, haciendo que el animal la dejara en paz. La pastora aprovechó este tiempo para correr lo más rápido que pudo. Justo cuando llegó a la ciudad con sus ropas todas desgarradas, empezó a contar la historia, empezó a detallar esa criatura que jamás antes había visto y que la había atacado. La gente al verla tan asustada. Con sus ropas desgarradas y llenas de sangre, no dudaron ni un segundo y agarraron todas sus herramientas y armas para ir a cazar a esta bestia. Al llegar a donde estaban los bueyes, no encontraron absolutamente nada. Nadie, Nadie se hubiera imaginado, imaginado que a partir de ese día, una criatura oscura acecharía a los seres humanos, humanos de Francia. Francia. Este ser oscuro siguió buscando presas siguió atacando, siguió comiendo humanos. Muchos lo describían como algo que tenía forma de perro o de lobo, pero que claramente no era uno. Parecía incluso no ser de este mundo. Hasta el ambiente del lugar cambiaba por completo en su presencia. Tenía un tamaño descomunal, dientes enormes, pelaje muy brillante y una mirada que parecía comprender la conciencia humana que parecía sentir y oler el miedo meses más tarde del ataque a la pastora esta criatura se cobraría su primera víctima mortal en esta ocasión esta mujer era una niña de 14 años Janet Bullet. ella fue la primera en morir en garras de esta bestia de este monstruo tras ella hubo otras 112 muertes la criatura los desollaba Desgarraba sus gargantas, cortaba sus cabezas, mordisqueaba las partes más blandas de un humano. Pero ni siquiera parecía que su propósito fuera comerlas, parecía que simplemente disfrutaba el hecho de matarlos sin piedad. Las víctimas siempre eran encontradas igual, gargantas destrozadas, la cabeza totalmente desprendida de su cuerpo, el cuerpo, como les menciono, mordisqueado parcialmente. En verdad hacía dudar que esta criatura quisiera solamente alimentarse. Había quienes decían que era una bestia infernal, que su propósito en la tierra era darle castigo a los pobladores, y que por esa razón solo atacaba humanos. Otros decían que era un animal desconocido, o que podría ser solamente un lobo con anormales dimensiones. Lo cierto, es que los ataques no cesaban había ya incluso 49 heridos y 98 víctimas parcialmente devoradas y en menos de tres años aquello que los acechaba solamente se interesaba en humanos muchos decían que se trataba de un hombre lobo se asesinaron muchísimos lobos hasta que en 1767 parecía haber ya acabado esta maldición Jean Chastel sería declarado el que acabó con esta bestia pues después de que llevaría un lobo de gran tamaño por cierto los ataques cesaron por completo ya no había muertes violentas ya no había más cuerpos, ya no había más víctimas quienes lograron ver cara a cara a esta criatura decían que ese cuerpo que había llevado el hombre no era el de la bestia así que nunca lo sabremos Nunca sabremos bien qué acechó y atormentó a los bosques de Francia en esos años. Existen muchas leyendas sobre estas extrañas y temibles criaturas, que de pronto aparecieron para causar el pánico y desaparecieron sin dejar rastro. Te esperamos en la siguiente historia, Estás en Moco. La dimensión alta.